En este tema vamos a hablar de los materiales avanzados, de su aplicación en el sector naval y de su futuro. Los materiales avanzados son materiales con unas propiedades mejores que las de materiales como el acero o el aluminio tradicionalmente empleados en la construcción naval. Los más extendidos actualmente son los materiales compuestos, esto es materiales que están formados por dos o más componentes y cuyas propiedades son siempre mejores que las de los distintos componentes por separado. Estos materiales compuestos están formados por fibras que son las que aportan resistencia y soportan los esfuerzos y por una matriz que es la que aporta cohesión al material y transmite los esfuerzos a esas fibras. Estas matrices pueden ser metálicas, cerámicas o poliméricas. Hay gran variedad de materiales compuestos y están ampliamente utilizados en aeronáutica y en automoción. En el sector naval su principal uso es la náutica de competición, pero siempre nos encontramos con limitaciones como por ejemplo eh, el alto coste de fabricación o la necesidad de personal altamente cualificado para ello. Lo que podemos conseguir con estos materiales compuestos es una resistencia mucho mayor a nivel estructural con una reducción drástica del peso. Eso nos va a permitir poder conseguir potencias mayores para un mismo consumo de combustible o bien una reducción de combustible muy importante para la misma potencia a lograr. Las formas más habituales en las que podemos encontrar estos materiales compuestos es en forma o bien de laminados estratificados que son eh, laminados formados por fibras embebidas en resinas de alta resistencia y que se emplean sobre todo para la elaboración de cascos y otros materiales, o bien en forma de panel sandwich, que no son más que sucesiones de esos laminados estratificados con un núcleo de espuma, normalmente de PVC, que se emplean mmm, casi siempre para suelos, tabiques, eh, cubiertas o aislamientos. Entre los usos que se le pueden dar a los materiales eh, compuestos en la construcción naval, podemos distinguir varios. En lo que a buques de pequeño porte eh, se refiere podemos encontrarlos en yates, en embarcaciones de competición, pequeños pesqueros o bien embarcaciones de apoyo a las fuerzas armadas, como puede ser el caso de la Guardia Civil o vigilancia aduanera. Lo que se busca en estos casos es conseguir una gran ligereza que nos permita alcanzar unas velocidades muy elevadas. También lo podemos encontrar en el sector naval mi militar, tanto en buques de guerra como en sus componentes. En este caso también se busca esa rapidez pero también buscamos eh, principalmente una reducción de la firma electromagnética de los mismos, eh, una versatilidad en las formas que queremos alcanzar además de la integración de electrónica miniaturizada. En este caso tenemos eh, un caso particular que es el de los cazaminas en los cuales el casco podría estar fabricado con materiales compuestos porque se necesita que sea totalmente amagnético. Por último, en el sector energético podemos encontrar los materiales compuestos tanto en la industria petrolífera como en la industria de los renovables, bien en las plataformas o bien en sus componentes. Lo que se busca en este caso es conseguir una gran resistencia mecánica y química en un entorno de trabajo que es muy hostil. Los principales componentes en los que podemos encontrar estos materiales son hélices, mástiles, cascos, rejillas, risers o velas. Pero la limitación mayor la encontramos a la hora de aplicarlos en buques de gran porte. Estos buques siempre están sometidos a unos requisitos bastante exigentes en lo que a resistencia estructural, al fuego o a um, impacto se refiere. Además, en este caso, eso implicaría eh, un elevadísimo coste de fabricación y una complejidad enorme y, siempre necesitaríamos ese personal que mencionábamos altamente cualificado para llevarlo a cabo. El futuro de los materiales avanzados va a pasar por la investigación, el desarrollo y la innovación y aquí tenemos cuatro vías por las que podemos irnos. En primer lugar, la sustitución de componentes que ya están eh, integrados dentro de los buques eh, en lugar de hacerlos con los materiales comunes, hacerlos con materiales avanzados por otro lado, podríamos intentar eh, buscar nuevos materiales con nuevas propiedades que permitiesen nuevas aplicaciones. Por otro lado, también tendríamos eh, que investigar los materiales autorregenerales, es decir, materiales que por alguna de sus propiedades físicas o químicas son capaces de regenerar alguna, mmm, algún daño a nivel superficial, evitando que así pasen a nivel estructural. Y, por último, podemos trabajar con los biocomposites, que son materiales compuestos en los cuales las fibras son naturales o biodegradables. Las claves, entonces, para el futuro de los materiales avanzados serían la investigación y la innovación, siempre buscar la eficiencia, tanto en procesos como en operación, y superar esa barrera que tenemos con los buques de gran porte, que van a ser los que nos abran la puerta al triunfo de estos materiales en el sector naval.